Un saludo para todos los seguidores de esta deportivo Regresa el béisbol y regresa Joel García, especialista de este deporte, periodista de trabajadores y habitual colaborador de Cuba de Bates. Joel, te propongo muy brevemente hacer un repaso quizás por los acontecimientos del momento en materia de béisbol, el Sub-23 y el Sub-15. Empezamos por casa, el campeonato nacional Sub-23 ahora mismo está nivelado en las acciones entre Villeta de Santiago de Cuba, hoy día de traslado y mañana todo se va a renovar en el Augusto César San Como ¿Cómo has visto hasta este momento la final y luego una mirada al campeonato? Bueno, gracias nuevamente, Angélica, por, por la invitación. A ver, yo quisiera decir que no tengo la misma opinión del Campeonato Sub-23 como el Mundial Sub-15 sí. que vamos a estar hablando después. A mí me parece que la final, digamos, es lo mejorcito que, que se salva esta, de esta serie. Porque en la vida real los números que arrojaron la etapa clasificatoria no fueron nada buenos. Un campeonato parece ser que muy alejado de los números y de la realidad que vive el Pico Cubano, se batió muy poco. ¿Hacían muchos años que no se hacía este campeonato? Tenía que ver también ¿no? el picheo. Entonces parecen números sacados de, de un contexto en el que no está el Pico Cubano. Y también, bueno, un campeonato con apenas 15 partidos para cada conjunto. Yo creo que es un esfuerzo que se ha hecho en medio de las limitaciones económicas, pero no es y yo no creo que sea la realidad que vive el béisbol sub-23 en estos momentos en Cuba. Ahora, me preguntaba por la final, creo que después de los playoffs, semifinales entre Villa Clara y, y Río Villa Clara ha sido el mejor equipo de todo el campeonato, Santiago de Cuba ha ido creciendo en, durante, durante ese etapa y aunque le ganó cerradamente a, a Tuna en un playoff bastante emotivo, para, esta, para lo que estamos hablando de esta serie. Bueno, yo creo que ahora la igualdad a una victoria Con en Guillermo Moscá es un buen resultado para Santiago, pero sigo pensando que Villaclara tiene las mayores credenciales para imponerse en este certamen sub es que reitero, me parece muy necesario para el equipo cubano, pero no creo que el, el formato, lo que vimos en la competencia, sea lo suficientemente verídico a la realidad que se vive hoy en esa categoría Sub-23, donde las primeras series Sub-23 tenían una cantidad de jugadores que después vimos que brillaban. Hay muchos de estos jugadores que vimos con fallas técnicas, con errores elementales, del ABC, del béisbol... Errores mentales ball. también que a veces no se anotan, demasiadas bases por bola... Por... El Correo de Carreras Limpias es increíble, es decir, es un promedio de Carreras ah, Limpias. que es una estertilidad buena es una no se batea. Exactamente, Ajá. se batió para 2.30 y el promedio de carrera limpia fue de 2.33, es decir, debajo eso... de 3. De Pero es que eso es pensar, eso es idílico, es decir, en Cuba, un campeonato donde se bate de 230 y donde el promedio de carrera limpia sea de 2.33, parece ser que el picheo está súper bien en Cuba. Pero y... y a su vez, si vemos la defensa, sí. solo cuatro equipos sí. cometieron menos errores que la cantidad de jugadores que se jugaron, el resto cometió más de 16 errores estamos hablando de un campeonato donde hubo fallas en los fundamentos del béisbol que yo creo que no es propio de esta categoría, Así, tú puedes ver fundamentos del béisbol en campeonatos juveniles, en campeonatos sub 15, incluso en categorías pequeñas, pero ya en un campeonato sub 23 cuando tuve tantos errores mentales, cuando tuve tantos errores de de juego del ABC, me parece que ahí hay cosas que, que trascienden y que no vamos a hablar aquí porque es verdaderamente, daría para un programa entero, una tesis sobre qué es lo que considero que está pasando en esa categoría Y llama la atención porque por supuesto que es la antesala de la primera categoría, de donde sale la cantera para el equipo grantero. creo que ya, bueno, vamos a cerrar este tema y vamos al Sub-15. Los muchachos de ahora mismo Alessandro y están invictos, ya están entre los cuatro grandes de este Mundial Sub-15. Su cuarta edición, como lo hemos visto, yo, yo he recibido eh, muchísima unión viniendo de abajo ayer, ese juego contra Puerto Rico, apelan. Al juego chiquito colectivo, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo te has estado muy pendiente y contenta con estos muchachos? Bueno, yo precisamente estaba preparando un trabajo de para acá, que no puedo terminar, que te lo voy a dar después, voy a publicarlo en mi página, porque a mí me. yo quiero resaltar que más allá de resultado, estos muchachos ya hoy, con una victoria, ya están entre los cuadros, y con una victoria hoy contra Japón, prácticamente asegurarían estar discutiendo al menos. Yo creo que prácticamente el título, aunque le quede jugar con Estados Unidos, pero bueno, el cruce debe favorecerle. Ahora bien, yo lo que quiero resaltar de estos muchachos y de este equipo ha sido que han regresado el juego de béisbol divertido, alegre, uh -huh. sin presión. Es decir, la presión que tienen esos muchachos es simplemente divertirse jugando y eso se dice así. Y parece ser un eslogan que a veces usamos los periodistas, es que divertirse que a la hora de jugar. Pero estos muchachos lo que han demostrado es, quizás porque llegaron ahí sin la presión, de decir vamos a obtener una medalla, vamos a obtener un podio. No, no, no. La presión de jugar, de divertirnos, de salir bien. Y ahí entonces se traducen en los resultados, como el que vimos ahí: una victoria espectacular contra Puerto Rico, faltando un a Aho, a, a ganar ese Faltando poder. un Aho con dos strikes. Primero Alejandro Cruz, luego Roberto Peña. Pues esto, este muchacho Roberto Peña, el inicialista, un líder en base de robada. Cuba tiene en estos momentos hasta el líder de los bateadores del torneo, Sejían Pérez un talento también de 15 años pero en ese equipo daniel rey está con dos victorias en, como lanzador ya te hablé de alejandro cruz está ferrán y, es y creo que lo que ha logrado este equipo que ya, ya hoy hemos amanecido mucho viendo en las redes colegas amigos hablando de que contra que nos han devuelto aquellos años no no no tranquilo son años como aquellos y aquellas victorias son gloriosas estas es victorias son a don a un equipo que primero ya lo vimos que clasificó a ese, a ese mundial. Y luego entonces se ha visto jugando muy desenfadado. Se ha visto jugando con esa alegría. Que a veces, lo que, eso es lo que nos falta muchas veces recuperar en equipos grandes. Que juegan sin ese divertimiento sin esa alegría. Solamente con la presión de hacerlo bien o de conquistar una medalla o de conquistar un, un premio. Y cuando tú ves un equipo como este, reitero. Más allá de que también hay que ponderar la dirección, la preparación física que a lo mejor tuvieron con esos muchachos, es el equipo que nada más apenas ha hecho tres errores, es decir, está finteando para 9.78, cuando tú ves un, un torneo, como te decía, que en esas categorías que más bien se juega y se, todavía no se dominan todos los fundamentos del de béisbol Exactamente, entonces ahí te das cuenta de que tiene que salir el resultado, un equipo que está pichando para 233, bateando para 358, un promedio prácticamente de 8 a 9 hits por partido, recordemos que se fue a 7 innings, pero las victorias contra México, contra República Checa, contra Taipei, contra Panamá en ese juego que terminó en 4 entradas, y ahí contra Puerto Rico, yo creo que estos muchachos, te reitero, ya pueden sentirse y ojalá que la dirección ahora no les ponga esa presión de hay que conquistar una medalla, sino que ellos mismos sientan que ese divertimento, que ese juego, que ese desenfado con el que están, insisto en estas palabras, que ese desenfado con el que están jugando, bueno, pues los va a llegar al podio, al título, o incluso si se quedan en cuarto lugar, igual, aplausos también para lo que hemos visto en esta categoría ¿Tú ha sido campeón en esta categoría en el año 2014? Sí. 16 quedó plata en el 2012, Estados Unidos ahora mismo es el actual campeón, veremos, ese juego contra Japón pinta difícil, ¿tu pronóstico? No, yo creo que sí, ayer el Japón cayó también ante Taipei de China, el Cuba le ganó a Taipei de China, no, no creo que sea, pinta difícil, pero es un juego en el, que, crucial, ya, el, el que ya incluso Cuba, como te decía, lo que no le es la presión, porque ya Cuba está entre los cuadros de manera de, de de hecho en estos momentos es el único que tiene 3 y 0 en la super ronda avanzó con una victoria y ahora tiene dos más el resto de los equipos que siguen Estados Unidos Japón y Taipei de China tienen 2 y 1 por tanto ya Cuba no debe sentir presión es decir ya está entre los cuadros hay que discutir medallas por tanto yo creo que lo que deben concentrarse es en mantener ese juego alegre, en mantener la coordinación, en mantener digamos esa química de equipo, esa unión sí. y que van a salir resultados. La vamos, dinámica de grupo que tienen ahora mismo los jóvenes de Comandados para Alejandro, no te agradezco. Eh, ya te adelanto, que hay un tema que que lo debemos ya a, darle a, la, a lo, que es el, la Liga Élite, ajá. que ya puedo decir que extraoficialmente el día 8 de octubre debe comenzar y eh, o menos están hablándose ya para eso, hay que entrenar y esas cosas. Y el otro tema que me paran una y otra vez en la calle es sobre el director del equipo. Yo creo que son dos temas para debatir en un próximo punto deportivo. Como tú eres la dueña del espacio, yo te lo propongo para que incluso ya desde ahora lo los cibernautas comiencen a, a emitir su Lo del director del equipo cubo es para largo y tendido, la metodología... No, pero pues, Uy, supuestamente ya debemos digamos, hablar de no, no eso. Está bien, eh, aceptada la propuesta y pues, eh, seguramente estarás nuevamente aquí en el punto de deportivo para hablarte. Pues muchas gracias,